El otro que debiera estar preso, que es Danilo, se le va a ceder a los empresarios Lo que tenían de manera acces accesible y, priva y, y, y barata. Se le van a tener ahora. Cara y privado. Ahora esos millonarios pueden poner ahí a otra gente y van a decir, miren, hasta una policía le crearon especial lo que manejan el metro que va a ser privatizado también. ¿Ustedes escucharon eso? Y le van a decir a ustedes... Eh, mira, nosotros no aceptamos tan prieto aquí. Usted no puede entrar. Eh, pantalones rotos, no te no va para allá. No podemos. Ese es el riesgo que nos tomamos. Entonces, usted criticó eso y está convirtiendo en un festín lo poco que le queda al Estado. Y lo está distribuyendo como los ladrones, una especie de motín. Ay, qué miedo tenía yo. Si yo le tenía miedo a los anteriores que llegaron como patarajada en chancleta samurai usando... Desodorante deporte, vendiendo revistitas y con una canta pidiendo, pero por lo menos aquellos conocían el hambre y la miseria, integraban y tenían cierto miedo con los pobres, por eso tanta botella y por eso tanta corrupción. Pero a estos ricos no les importa nada, todos millonarios, hasta un simple diputado y senador, 500, 700, 800 mil millones, dos mil millones de pesos, wow. Para no explicar alguno la fórmula de cómo ha adquirido. debiera investigarse eso. El único que en tan poco tiempo vendió lo poco que nos quedaba. Así usted va a quedar. la historia. Y le voy a hacer un cuentecito. Recibíamos el agua con precariedad. Digo, pero va, regalado el precio. Ahora te le van a poner un contador y, y, y te vas a saber si el gas pela. Cuando le lleguen dos facturas. No le van a llegar tres. La factura del agua, de la basura y la factura... De la electricidad. Y ahí te completó el trípode para usted joderse. Festinar de esa manera va hablando muy claro. Usted está pensando como empresario y no como hombre de pueblo. A usted se le olvidó lo que usted acaba de decir hace cuatro días. Que aunque usted lo eligió el PRM, usted es el presidente de todos los dominicanos. Entonces ahora usted es el presidente de los empresarios. Y de un grupo de ricos. Y al pueblo que se lo lleve el diablo. Ay, qué mal está eso. Por eso los pocos amigos que yo creí que tenía inmediatamente llegaron a una posición, se agacharon. Eso me indica que van a robar. Que no se van a dejar ver para que cuando lo vuelvan a ver gordos y colorados. De los famosos anillos que llegan ahí, van a robar. Y vueltas al robo. La República Dominicana dentro de poco va a agotar su capacidad. Y lo poco que tenemos hasta las playas vendidas dominicano, entonces seremos extraños en nuestro propio país. Y dentro de poco el Petit Haití será República Dominicana de Haití, que es lo único que falta. Tierra de gay y como produjo el especial de HBO de prostitutas baratas. Cuidado con eso. Están atropellando y olvidando la memoria histórica de un pueblo que ha sabido luchar matar dos o tres presidentes. Organizar una revolución por un golpe de Estado y luchar contra el imperio y vencerlo. Un grupito de hombres, de dos, tres mil o cinco mil hombres, dice uno de los historiadores que plantea la revolución de abril. Se perdió después de 30 mil efectivos norteamericanos que llegaron aquí, encabezados por un grupo de patriotas que luchó por la vuelta al poder del profesor Bosque. Nunca se logró. Y la constitución del 63 que jamás volvió, porque todas han sido copias para adaptar situaciones de capricho político por los intereses partidarios y no por el desarrollo de la nación. Va muy mal, señor presidente, muy mal. Y usted no va a escuchar lo que me llamaban aquí en cientos de miles, porque lo que yo estoy diciendo duele a los nuevos usuarios del Palacio Nacional y a los que van ahí a robar y los millonarios a comercializar y acabar con los pocos que quedaban. El único que en tan poco tiempo vendió lo que quería. a Nosotros le tomó 20 años. hoy en 31 días hacer eso tan rápido. Se debe consultar al pueblo, privatizar lo que quedaba. El instituto del cáncer, el agua, la onza, el metro y el teleférico. Ay, mamacita, qué miedo tengo. más rápido. Y si eso es en 32 días, ¿qué no espera en cuatro años? Ahí, mamacita. Pero la cancioncita que le fabricaron, el merenguito que pegó, que pegó Johnny, que se van, y la cancioncita de los EPLDistas que ustedes asumieron es para afuera que van, se la pueden cantar rápido. Y cuidado, señor presidente. Un pueblo cerrado y con hambre. Usted puede tener un fusil. Y acorralar acorrala a una rata. ¿Usted sabe qué va a hacer ese animal cuando usted lo acorrale Le va a brincar. Y cuidado si te muerde y te da rabia. O leptospirosis. Lo dejo ahí. Alguien debe aconsejar al presidente que se cuide. Que tiene muy malos asesores. Muy malos asesores. Muy malas decisiones. Me están dando miedo ustedes, nuevos usuarios. Del palacio abriendo las puertas a, a los haitianos privatizar lo que queda, más rápido vaya un poco más al paso, presidente déjese asesorar por, por otra gente de pueblo y si nada más escucha a Lisandro Macarrulla y a los ricos de este país, entonces fuñó. lo dejo ahí espero que le hayan recogido la basura al pobre coquero aquí los pobres no tienen quien le defienda porque un rico dijo, a ese pobre no se recogen los cocos. O digo, me cae mal. Ojalá que cumplan. Y el cabildo local está sumergido en un, en un letargo que da miedo. Bueno, yo no, yo no he visto por aquí que una brigada ha vuelto a, a, a limpiar el frente, a acondicionar las aceras. Entonces se está convirtiendo en un grupo de asquerosos. Y si un síndrico no sirve para recoger la basura... Que es para lo único que lo contratan, entonces no sirve para nada. Y si se pone a estar perdido, ¿qué seguridad? ¿Qué seguridad del carajo? Pero usted tiene ahí unos uno policías municipales que ni siquiera sirven para nada. Tiene que aplicar un plan, a ponerse a gastar cuarto en que yo cué cosa. Entonces, por eso los regidores, que ahora lo entendí, le hicieron un llamado de atención al ejecutivo. ¿En qué va a invertir los recursos? Van a tener que rendir cuentas. Porque el anterior no rindió cuenta, porque ustedes lo encubrieron, que debiera estar preso. Si esto sigue así, se va a convertir en una gran frustración. Cuando no dan ni para eso, y les voy a hacer una corrección a la gente de Movil Soluciones. Cuando una gente sale a recoger basura, yo lo que soy un abogado, un simple comunicador, periodista, que forma parte del sindicato, locutor, porque tengo la... Pero llámeme como usted quiera, porque aquí hay más celos que el carajo con esa basura. Llámeme Pitágoras, abogado y comunista, si es lo que usted quiere. Yo no tengo problema con eso. No me importa nada de esa cuestión porque todos los sindicatos se reducen aquí a grupo, con muchas excepciones. Y a lo mejor por eso formo parte del sindicato de trabajadores de la prensa porque es un gran amigo, con un gran sentido de equidad, una persona muy humilde y muy buena. Y vamos a ver de qué manera nosotros aportamos a esa, a esa entidad. Pero va muy rápido y va muy mal. ¿Sí? Móvil Soluciones. Cuando usted va a recoger basura, usted hace un plan. Este camión compactador coge tanta cantidad de basura. Se me llena a tal nivel, en tal sitio, yo debo ponerme en una zona despoblada. Pero no venir a exprimir, a compactar la basura al frente de la casa de uno para dejarles ahí de donde es que es peor que la basura que recogen. Y ahora un camión que la próxima vez le voy a anotar el número y la placa que le ha cogido con venir aquí donde uno vive. Ahí que vive el, el pendejo de Pitágoras, el desgraciado que tanto nos ataca. Exprímale eso ahí para que coja, y coja abajo. Y le voy a tomar fotos y voy a salir a corregirlo. Tal ¿Sí? vez con un bate, por si acaso, uno nunca sabe el interés del otro, porque si las autoridades no sirven, vamos a tener que tomar la justicia por nuestras propias manos. A unos pendejos que no podrán programar, viene y recogen y te llenan eso ahí y van a una organización a a la basura, que ni siquiera te limpian el frente y te la recogen con precariedad. Entonces son unos asquerosos y unos rastreros. Y si no sirven para cumplir eso, dejen esa vaina y déselo a otro que tenga la capacidad para hacerlo. Ahora yo entiendo por qué no aprobar los 5 millones que aquello. Porque para qué usted lo va a usar. Sin seguir teniendo cuentas como el anterior, que no rindió cuenta a nadie y está riéndose con la molita de atrás. Así no. Así no, señor presidente. Buenas noches. Buenas noches, Pitagor. Sí, dígame. Hermano, quisiera felicitarlo por el excelente programa que usted tiene. Le habla a un joven con mucho deseo de progresar y veo que usted tiene un sistema de, de cómo revolucionarse hacia el, hacia el pueblo y defender al pueblo. Lo felicito por eso. Ojalá y... Dominicana, aunque sea tres periodistas como usted. Y a las personas que querían cambio y pedían cambio, yo les aseguro a usted que si usted le pregunta qué día se celebra la restauración dominicana, no van a saber contestarle. Paso. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por lo que usted expresa sobre mí. El cambio era para llevar a los pájaros al palacio, elevar la bandera gay, lésbica, transexual, bisexual. E intersexual y plurisexual, Jesucristo, ampara, no que este es un pueblo católico. El diablo se está por meter aquí calladito. Alterando la equidad de género, el uso del lenguaje. Dentro de poco, aquí lo mío será mía. Y con el sexismo del lenguaje, la patria será patrio. Cuidado con eso como ver mucho esos disparates, si están poniendo locos viejos ahí, quítenlo porque este país se va dando cuenta de las cosas bien, seguimos señor director entonces aprovecho inmediatamente antes de entrar a la demás materia, saludar ah. bien, estamos rompiendo récord toda la noche hoy 3500 en nuestro Facebook qué difícil que en los, en los medios se logre eso gracias a ustedes por seguirnos y a la gente seguidores en nuestro Facebook qué bien me siento sumamente feliz. Cada día creciendo más. A pesar de los bloqueos, a pesar de la... De, de todas esas cosas rastreras que le preparan a la gente que trabajamos por la verdad y por el bien. Y a pesar de todo el sabotaje seguimos hasta que Dios quiera. Por poco, mucho tiempo, solo Dios sabe. Quiero agradecer a las personas que están en sintonía con nosotros. Ella era roja, dice Pitágora Activa, de Angelina Cotui, contigo todas las noches. Qué bueno, me enteré que tu hermana por fin le dieron la protección. Y dice ella, Pitágora, el comentario en tu programa con la situación de mi hermana y el ex esposo que atentó contra su vida, el comentario que hiciste en el programa y la regada que te diste valió más que todas las autoridades, todo el mundo que intervino, porque finalmente tomaron intervención. Y cuando la recibieron, dijeron a ella, dice la persona, el testimonio, para no escuchar más al jodón ese que habla, lo tiene loco a uno. Qué bueno que es así. Para que mi voz se escuche como un eco ahí y sea la piedra en el zapato y tenga que quitarse la cabeza que actúe incorrectamente. Cuánto me alegro. Desde último Kisal Mono dice: Buenas noches, Dios, Le Dios te bendiga, mi valioso y estimado amigo. Gracias por ese comentario. Y una vez tapia, no había podido sacar el tiempo. Mañana, un momentito, dentro de nuestra agenda, vamos a saludar y a saludar a tu madre que está viva. Cuidándonos del COVID, ¿verdad? Con nuestra protección y distanciamiento y todo. Porque la gente estamos como que no está pasando nada y tengo miedo de que en cualquier boca calle, en cualquier esquina, algún pendejo los contagia aún le lleve una desgracia a la familia de uno. Dios nos libre. Dice Pepo Castillense, en sintonía y activo con Tocando el Fondo. Gracias, Pepo, por todos los reportajes. Excelente trabajo. Te felicito. Eh, por todo lo que vas haciendo eh, cada día por este espacio en beneficio de, de quienes eh, hacemos una verdadera comunicación eso es propio y merecedor de un reconocimiento de tu trabajo, de colaboración a este espacio. Y por Santos desde Puerto Rico, Carmen Aquino nos saluda y Miguel Blanco, gracias desde Provi de Roday, todo mi Hierro, nuestro amigo, dice Daura, pero le lo vas a, te hicimos famoso y nos ha olvidado. No, vamos a estar ahí. Gracias a mi amiga Annette y a Aníbal, a Félix, a John, a Winston, a la gente de, de Variedades López y a todas las personas que están en este, en este chat con nosotros, a Misael, a Cecilio, a Donato y a todos los muchachos, a Lauro y los demás que están pues enviando.